El Pleno del Congreso de Puebla aprobó modificar el Código Penal para tipificar la venta y consumo ilegal de bebidas alcohólicas como delitos contra la salud. El diputado Eduardo Alcántara Montiel, quien propuso esta modificación, señala que es un llamado al orden y a la legalidad, pues ha habido omisiones por parte de las autoridades para impedir la venta ilegal de alcohol en la capital. También aseguró que es una manera de compensar a quienes mantienen sus negocios en la legalidad al pagar permisos para la operación de bares y el pago de licencias. Las sanciones para los funcionarios públicos que permitan la venta de bebidas alcohólicas de manera clandestina serán de 10.000 a 20.748 pesos y penas de hasta cinco años de prisión. La reforma también establece penas de 3 a 6 años de prisión para quien venda alcohol sin permiso o licencia de la autoridad correspondiente, mientras que las personas que consuman alcohol en lugares clandestinos serán sancionados con seis meses y hasta un año de prisión.